Tenemos ya el teléfono, nos dice Pedro asunción Villaverde Asunción. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Asunción, ella es eh, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, coordinadora de, miembro también de la Coordinadora Estatal Recuperando y Coordinadora de Alicante Laica. Eh, ¿Te parece que oigamos tu reglo torcido? Adelante. Venga. Vivimos tiempos convulsos de agitación y crispación social y política. Tristemente, algunos ayuntamientos se han conformado con el apoyo de fuerzas de ultraderecha reconocidas por su xenofobia, homofobia, machismo y su fanatismo religioso. Hemos escuchado tomas de posesión tan sorprendentes como la del concejal de Orihuela, que jura por Dios acatar contra su conciencia el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y, como no, acompañó sus increíbles palabras de un supercrucifijo con el que entró bajo el brazo. Partidos que representan los valores católicos tradicionales no tienen claro que cuando están en las instituciones representan a toda la ciudadanía, que es plural y diversa. Múltiples ediles han salido de procesión por toda España el pasado domingo, en la celebración del Corpus, una fiesta estrictamente religiosa a la que algunos miembros de la corporación tienen costumbre de asistir, incumpliendo el principio de confesionalidad del Estado. Si los representantes públicos no son capaces de dejar sus creencias aparcadas cuando se visten con la banda de concejales, mucho nos tememos que corren malos tiempos para la libertad de conciencia. Bueno, pues huele a García Paje, entre otros muchos, ¿verdad? Pues sí. ¿Asun? <risa> sí. Eso es lo que pasa, que vamos para atrás. No solamente no avanzamos, sino que vamos para atrás. Habíamos ya conseguido que, bueno, por motivos de educación y por motivos de calendario educativo, eh, se traspasara en la, en la comunidad de Castilla-La Mancha mm. el Día del Corpus a un domingo, como se hace en el resto de España... Mm y bueno pues García Page ha decidido recuperarlo y ponerlo en el jueves porque bueno quiere que sigan relumbrando los jueves esos que decían que relumbraban más que el sol el sí. ser que quiere brillar también con luz propia claro. y entonces pues se ha vuelto nacional católico como pasaba en el franquismo tuvo buen maestro no el anterior como el Bono no ese también era bastante pues sí. en fin no sé eh, pero y además creo que era en Toledo donde en Castilla-La Mancha Toledo creo que era la única pero ahora parece ser que ha hecho fiesta ante la comunidad, ¿no? En toda la comunidad sí, no sí, incluso en contra del propio criterio de la comunidad educativa que ha, le ha hecho ver que a final de curso pues no es un momento ap apropiado cuando están con los exámenes finales claro. para que en medio del de final de curso se haga un día festivo eh, ...interrumpiendo lo que es la labor educativa... ...que bueno, pues este eh, personaje parece que le da... ...mucha más importancia a que se salga de procesión... ...detrás de, eh, pues eso, un dogma religioso... ...que tienen algunos... Mm. ...y que él está eh, eh, convirtiendo en algo que... Eh, ...obligatorio para toda la comunidad. Pues sí, la verdad es que mira... de Laica ha emitido una nota que dice... ...desde que tomaron posesión... ...llevan más misas y actos religiosos que plenos y comisiones... ...comienza muy bien la nueva corporación, ironiza... ...banalizando la constitución tras haberla acatado... ...el alcalde de Albacete, Vicente Casal... Eh, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, asistió el día 20 a la misa celebrada en la Catedral con motivo del corpus. Eh, luego participó en la procesión abierta por la imagen de San Tarsicio el día 24, eh, alcalde y miembro de la Corporación del PSOE, Ciudadano y PP, eh, que participaron en el acto religioso de San Juan, recibiendo la bendición del Santo y la homilía del Obispo de Albacete. O sea que va la cosa. El y a la mancha, bueno, en general en todo el Estado, ¿verdad? Pues sí, además tenemos además ahora una eh, brecha que es la que abre un partido que se declara eh, católico abiertamente y, y confesional, mm. y entonces bueno, pues como estamos entre medias de los pactos, pues aquí está la lucha a ver qué, qué partido es el que se hace más amigo suyo, y bueno y como muy bien sabemos que la Iglesia tiene mucho poder también, pues mm. el, el, el, el SOE se ha juntado también a esa misma una por ver quiénes son los más católicos y los más amigos de los obispos. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias Asunción por haber salido de la reunión de la Comisión Permanente de Europa Laica para atender la, el programa. Eh, no te entretenemos más, ¿de acuerdo? Muchas gracias Venga, a vosotros. un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, un saludo.